Bienvenidos a otra entrega de Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Aprovechamos la recta final de la floración para abordar cuestiones sobre cómo mejorar vuestras cosechas. Y ahora es el turno de Javier de Murcia, que le gustaría saber qué producto utilizar para potenciar la floración de sus plantas. Una buena solución sería utilizar en las últimas semanas de la fase de floración Top Candy de Top Crop. Top Candy de Top Crop es un producto a base de extractos naturales de plantas, rico en hidratos de carbono, su principal función es el aumento de peso y volumen de las flores del cannabis. Debido a su composición, mejora notablemente el olor y el sabor de las cosechas. Top Candy es un producto 100% natural y orgánico, por lo que puede emplearse hasta el último día del ciclo. Si quieres un remate que garantice la excelencia en tus cosechas, Top Candy es la puesta a grado. Con Top Crop tienes todo lo que necesitas para tu cultivo.